Bueno, recién terminada la aplicación de porcelanato líquido blanco. Sí, en el baño que les mostramos el otro día. Restauración de ducha. Y aplicación en el baño. Excelente brillo. Excelente nivelación. Ahora vamos a seguir con lo que es la cocina comedor.